¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Lobo Freak y bienvenidos a un nuevo episodio Reacción de Boku no Hero. A uh, estos temporadas. Este es el episodio número 10, si no me equivoco. Uh, en el episodio anterior, episodio 9, nos... Uraraka nos dio uno de los combates más emotivos que hemos tenido hasta ahora en la serie. El cual... Creo, ya, creo que ya muchos veíamos cómo iba a terminar. Sabíamos cómo iba a terminar, pero... Ella simplemente no se daba por vencido y bueno... Definitivamente tienen que ver ese episodio chicos Es uno de los mejores hasta ahora Les voy a dejar los links aquí abajo donde pueden ver toda la serie completa Junto conmigo en, en el video de reacción Ahora, si esta es la primera vez que ves uno de estos videos Tengo que informarte que el video completo no está aquí en YouTube Sino en la segunda plataforma en donde puedo subir el video completo Sin problemas de copyrights El link para que puedas ver ese video completo Está aquí en la descripción Es el primer link que pueden ver Así que puedes ir a, ir a ese link Ver el episodio completo en, en la segunda plataforma en donde va a estar sin cortes ni nada por el estilo Aquí solamente podré estar subiendo un pequeño resumen del episodio que, que la verdad Si fuera tú yo iría a ver el episodio completo donde, donde pueden disfrutar de todo este contenido Así que chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado eh, Realmente significa muchísimo para mí y me ha motivado mucho para seguir con esta serie Así que vamos directo al episodio ¡Oh! ¡No hay que solo y es tan frío! un dedo menos! Le quedan cuatro disparos creo ¿Dónde que No que es que Es que también por eso está congelado parte de su cara. De hecho, todo el daño que tiene es el que le ¿Con ¿Ah? la boca? nunca lo había visto son la pura determinación de ser un aire. nada más きっと消せも Episodio 10 Hasta ahora Los 10 episodios han sido mucho Muy muy buenos En especial estos últimos dos Y para el episodio 11 y 12 Creo que haré algo un poquito más especial Creo que los haré un poco más centrados Y un poco más largos inclusive Con, con comparación de estos Así que bueno Estamos en la recta final de los 800 seguidores chicos Así que muchísimas gracias por habernos estado apoyando en hasta ahora y si no estás suscrito al canal por favor háganlo Realmente eh, me apoyan muchísimo Y me motiva muchísimo a seguir con más videos como este Muchísimas gracias por todo chicos De verdad no tengo forma de agradecérselos Y, y dígan, díganme en los comentarios qué les ha parecido poco No Hero hasta ahora Inclusive en especial estos dos últimos episodios 8 y 9 Perdón, 9 y 10 y, y bueno, déjenme en los comentarios aquí Yo estaré checando, ya saben que respondo cada uno de los comentarios que me dejan Muchísimas gracias por todo chicos Soy Lucio Freak y nos vemos en la siguiente Bye-bye.